El curador de contenidos tiene que un poco tener cuidado de no quedar un poco encerrado en, en lo que también se llama la, a veces la, la burbuja de, de de filtros, ¿no? O sea, uh -huh. este, ante um, sistemas que tratan de detectar nuestras preferencias y de recolectar justamente da, no, los datos de nuestro comportamiento online, este, por ejemplo, eh, Google mismo cuando uno trabaja este, logueado dentro, este, y está este, dentro de su cuenta de Google y hace búsquedas, esas búsquedas se, se van almacenando de, ta, de forma tal que luego Google eh, nos... Trata de mostrar o de poner en primer lugar los contenidos que supuestamente nosotros estamos prefiriendo de acuerdo a nuestro historial, eso nos puede ir sesgando y nos puede ir este, dificultando encontrar información eh, este, más marginal o que está un poco más oculta, este, cuando nosotros queremos descubrir cosas y no solamente reafirmar lo que ya sabemos o encontrar eh, este, cosas en, de, con, la, con las que ya veníamos este, acostumbrados, sino todo lo contrario, queremos dejarnos un poco sorprender. Este, ese tipo de este, herramientas que tratan de ajustarse automáticamente a las necesidades o, pre, o prever las necesidades de información del usuario pueden ser contraproducentes para la curación de contenidos, por lo que decía Mariano, que también nosotros trabajamos desde este, eh, de una perspectiva un poco más artesanal, más de, de conexión este, con de, determinados criterios que se generan desde, desde lo humano, desde, desde lo relacional y no tanto desde lo automático, si bien por supuesto que estamos más que agradecidos que existan buscadores, que existan este, herramientas que nos ayuden a, a re, que existan alertas, de, de distintos tipos de herramientas que nos permiten, este, eh, hacer el eh, facilitarnos el trabajo y no este, estar ahí como unos mineros con una, con un pico ahí tratando de encontrar algo, una, una pepita de oro, ¿no? sino bueno que las cosas vengan a nosotros, suscripciones este RSS, a boletines, a una cantidad de cosas, pero siempre, este, uno tiene que ser un poco el que domina el panel de control, ¿no? el dashboard de todo esto para poder este, estar a, eh, tener este, siempre este, acceso a, a aquellas cosas que se nos podrían pasar desapercibidas de otra manera, ¿no? Este, creo que eso para todas las profesiones que trabajan con información, es eso es fundamental, ¿no? Y tener sentido crítico y llevar un poco más allá, este, que este, ir más allá de la zona de confort que nos generan todas estas herramientas que de las que hoy disponemos.